East Nanjing Road Aquí estamos en el centro de Shanghai Y bueno, vamos a caminar por esta zona eh, Más o menos para que vean cómo es el ambiente de este lado de Shanghai eh, Son de las calles más transitadas aquí en Shanghai Y está lleno de varias tiendas Pero normalmente es más como tipo shopping Se ha hecho como muy turista Vean, hay personas de todos lados y por lo tanto a veces el rollo de que hay tantos turistas pues también hay personas que a veces vienen, se acercan a los turistas y quieren, eh, pues no sé, sugieren digamos ir a un restaurante o ir a un café y tal. A veces son como amigables pero a veces hay que tener cuidado con los scams que hay porque dicen que uno de los scams normales de aquí de de China y sobre todo de esta zona es que a veces se acercan las personas y te invitan a un café por ejemplo y al final son como tus amigos y todo y cuando traen la cuenta resulta que la cuenta es de, no sé, 200 dólares por ejemplo, ¿no? por un té que ellos pidieron y ya se supone que pues se dividen ahí entre el café, el propietario y las personas que te invitaron supuestamente pero bueno pues como en todos lados hay cosas buenas y malas pero aquí sí he visto de hecho a mí se me han acercado un par de veces a um, preguntarme hola cómo estás. y hablan muy bien inglés para empezar y te dicen cuántos días llevas acá y tal y luego te invitan y te dicen oye no quieres tomar un té está aquí a la vuelta y todo pero pues nunca he caído <risas> este es el nombre, esta es la estación de metro East Nanjing, Low, la salida número uno. Aquí las estaciones de metro son como aeropuertos, están enormes. De hecho, si nos vemos derecho a toda esa zona hasta allá, vamos a llegar a la a Pearl Tower, a la torre de la esfera esta que es el, como el icono de Shanghai. Tiendas de ropa, fila, H&M. Y bueno, pues imagínense, ahorita, por ejemplo, tal vez piensen que hay mucha gente. De hecho, está bastante bien. Hay veces que he visto esto súper, súper, súper llenísimo. Bueno, con más de 25 millones de personas aquí en Shanghai. De Nanjing, hace rato habían ah, esas de Elma esas son como. Mira, por ejemplo, esta es elma que significa así literal: eh, tiene hambre. Y esta es otra. Todos estos son de comida. Y vean, ahí viene otra. Ah, es el de McDonald's. Todos estos son de comida eh, y son las que a veces pides para llevar en la, a través de la aplicación. De hecho, ese LMA... Bueno, ahorita les comento. Vean, ahí está la Apple Store. Y el nuevo celular que apenas llegó. que es el X? Bueno, bueno, les comentaba acerca de la aplicación de Elema. Eh, está bastante bien, viene el menú, es como el Uber Eats, viene el menú, ahí escoges, son como que todos los restaurantes de la zona, se registran en la aplicación, y ya tú la abres y pides lo que quieras. Eh, y pues te llega rápido, esta de Elema es como más para mercado local, chino. Hola. Entonces, pues normalmente se encuentra pura comida china, pero también hay por ahí algunos restaurantes de comida western, tipo, eh, pues no sé, espagueti, hamburguesas y tal. Ahora vamos de este lado. Hay otras aplicaciones también, como que su nicho es el, los occidentales, o bueno, porque... La aplicación para empezar ya son en inglés, no son en chino, chino. Este más está todo en chino, entonces prácticamente pides todo si quieres de comer o ya sea que leas o lo escoges por las fotos del menú. Y hay otras aplicaciones prácticamente en inglés que están Bon App y hay varias. También es para pedir varias cosas de comida. Vean, a ver, ¿para dónde nos vamos? Vamos a checar ahí el mapa. Ming <risa> Chang, ah, bueno, el que puedo leer es el de arriba. Este es People Square. Pues Shanghai Da, no estoy de acuerdo. Shanghai Da, no. Okay. bueno, lo que sé es que de ese lado está, ah, de hecho ahí se ve. Está cerca, de hecho, a unos que serán, máximo 10 minutos, 5 minutos caminando, ya estás ahí. Y bueno, pues nada. Mostrarles esta zona de Nanjingzilu, de las zonas, pues, más eh, transitadas peatonalmente hablando, de Shanghai. Y siempre, siempre hay muchos eventos acá, en esta zona de Nanjingzilu. Bueno, me despido aquí con la estatua. ¿Con qué? Su raqueta de... Ah, de badminton, ¿ya vieron? Aquí está el badminton. Sí, porque aparte les encanta aquí, ya sea el badminton, el ping pong y ping pong show o gang lancho. Ah, no, gang show es americano. Nos vemos a la próxima y que estén muy bien. Saludos desde Sahara. Bye bye.